Buenos días, Diana, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Muchas gracias por querer participar en este pequeño debate. Gracias a ti por invitarme a este debate. Bueno, pues nada. Hoy lo que queremos eh, compartir un poco ¿no? es, es la importancia de, de la gestión, de una correcta gestión emocional, en situaciones eh, difíciles o un poco extremas como las que estamos viviendo en estos días eh, provocadas por la, por la emergencia sanitaria del coronavirus, ¿no? ¿Cómo, cómo puede un poco esta situación eh, tener un impacto en nuestras vidas? Y bueno, hoy principalmente queremos eh, compartir dos puntos. El primero es un poco eh, cómo podemos gestionar eh, el miedo, ¿no? Esta, esta emoción... Que, que aparece en situaciones como esta. Y, en segundo lugar, eh, hablar un poco sobre la, el estado de confinamiento que estamos viviendo eh, muchas personas eh, en diferentes países. Y, bueno, Laura, para empezar, eh, bueno, nos puedes decir un poquito qué, qué significa eh, esta emoción de miedo. El primero de todo, es decir que el miedo es una emoción básica. Eh, es normal saludable y es necesaria ¿por qué? porque nos ayuda a prevenir riesgos ante esta situación es normal muy normal sentir miedo correcto o sea sería como es una respuesta adaptativa no la necesitamos para para sobrevivir para vivir no exacto es una respuesta que nos ayuda a prevenir riesgos correcto y vale y, y entonces es bueno o es malo tener miedo bueno, pues como hemos dicho, el miedo es necesario. Entonces, llamarlo bueno o malo es un poco mmm, complicado, ¿no? Eh, yo diría que el miedo es necesario, ¿Sí? pero si se convierte en permanente, entonces es cuando empieza a ser malo. Vale, vale, vale, vale. Ya. Y, y bueno, también hoy queríamos comentar un poquito eh, estas sensaciones que pueden eh, surgir en este estado de confinamiento que estamos en muchos países, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué sensaciones se te ocurre que podríamos estar experimentando las personas en esta situación? Pues por ejemplo, la soledad, la incertidumbre de lo que va a pasar, la ira, la tristeza, el aburrimiento, la angustia, la ansiedad. Wow, Son muchas, ¿no? El estrés. Son el muchas, estrés muchas. Sí. Vale. Entonces, bueno, eh, eh, el sentido de, este, de esta pequeña plática de hoy es un poco compartir eh, eso. Eh, ¿Cómo podemos hacer que estas sensaciones que en un momento nos pueden un poco bloquear, ¿no? Como decíamos antes, del miedo, ¿no? Que, que si no lo gestionamos bien, puede ser algo que nos bloquea, que nos impide continuar. Entonces, bueno, eso. Eh, la idea de hoy es compartir... Estas pequeñas pautas que nos ayuden a vivir estas emociones, pero desde una forma positiva. Bien, pues vamos a hablar de las claves. La primera clave eh, sería eh, recoger la información eh, de fuentes oficiales. No hacer caso a los bulos, a la información esta que no sabemos bien bien de qué fuente es y si es fiable o no es fiable. Eh, también no tener sobreinformación, es mejor tener poca información fiable y si puede ser eh, una o dos veces al día, se recomienda normalmente, o con una vez ya es suficiente, con una vez que, que escuchemos eh, o leamos eh, un, la información verá de, de un telediario o, o bien de, de algunos artículos que van que van saliendo de la Organización Mundial de la Salud eh, pues bueno esto nos va a ayudar a, a, a no saturar no este, a, o, o, a, o a no quedarnos en, en un bucle de de, de claro, cosas es, sí es que a ver eh, si si ya... Eh, nos alimentamos de una, una alimentación errónea, esto al final lo que nos puede llevar es a tener más angustia, no más ansiedad, ¿no? Entonces, esto es lo que Exacto. queremos evitar, ¿no? Muy, claro, muy... no hablar tampoco permanentemente de, de, del, del tema, ¿vale? intentar eh, hacerlo un tiempo delimitado durante el, durante el día. Muy, muy interesante esto que dices, ¿no? Porque... No se trata de decir, no está pasando nada, no es conmigo, porque no, está pasando algo, hay que tener conciencia de ello, ¿no? Pero también hay que hacerlo de una manera saludable, o sea, no, no saturarnos de esta, de, esta, de esta temática y todo el día como, ¿no? Bombar, Autobombardearnos, ¿no? Con, con, esta, con esta situación. ¿no? no lleva a nada positivo, ¿no? Vale, Laura, bueno... Eh, ahora, eh, bueno, voy a pasar a un punto muy interesante en el que tú creo que puedes aportar muchísimo, ¿no? Porque es, es el relacionado con los niños, ¿no? Si tenemos niños en nuestro hogar, ya sean nuestros hijos, nuestros hermanos, eh, ¿cómo, ¿cómo vivimos esta, esta experiencia con los niños? ¿no? ¿Cómo podemos enfocar eh, este, esta situación con ellos? Bien, pues, siendo, siendo madre de un niño de seis años, te diré que es importante estar atento a las dudas que se, se le planteen eh, responder a sus preguntas en, en mi caso bueno pues como tiene seis años eh, es, es, es más fácil ¿no? que, que, que entienda la situación eh, pero va a depender del, de la edad del niño y, y sobre todo de, de cómo lo explicamos de, de del, del estado que le transmitimos, ¿no? O sea, si nosotros estamos calmados, el niño va a estar calmado, seguramente. Entonces. Eh, o sea, pues, adaptar, adaptar el vocabulario, ¿no? A, a, a, exacto, a la edad del niño. Es, exacto, sí. El vocabulario y, y ya tenemos explicaciones... que, sobre todo, calma, calma, ¿no? En los niños lo que funciona es, es que sepan que. Que, que, que, que no te vean sobresaturado, que no te vean eh, en, sí. en un estado de intranquilidad. Claro, es que es muy interesante esto que dices porque, claro, eh, cuando estamos en la infancia, en la etapa de la infancia, al igual que transmitimos más con el comportamiento, ¿no? Eh, los niños transmiten más con su forma de expresarse que con palabras. Yo creo que de, de la misma manera ellos adquieren también la información más de la forma visual, ¿no? Bien, Diana, está muy bien esto que comentas, porque realmente nosotros los adultos eh, vamos a fijarnos en el comportamiento del, del niño y de ahí vamos a sacar las dudas y, y que tiene el niño. Y ellos en nosotros eh, van a ver tranquilidad. Y eso a ellos les va a ayudar a llevarlo mucho mejor. Claro, o sea, tenemos que ser un poco observadores, ¿no? Eh, ver un poco eh, el, la, el comportamiento del niño, ¿no? Laura, no sé si nos puedes compartir un poquito eh, cómo, cómo estás gestionando esto, ¿no? Eh, ¿Qué actividades realizas en casa o cómo intentas mantener las rutinas o, o cómo, cómo haces esto? Pues los niños necesitan eh, tener una rutina. Nosotros tenemos en una pizarra escrito lo que vamos a hacer durante el día eh, hay flexibilidad a veces cambiamos eh, patinar por ejemplo nos gusta mucho patinar por aquí por casa y lo cambiamos por fútbol o el, las fichas hay veces que son fichas o a veces hacemos lectura ¿vale? podemos ir cambiándolo en función de lo que al niño le apetezca porque no deja de ser no estamos en el colegio estamos en casa y bueno, ya es bastante duro el no poder salir a la calle y jugar con ellos Para que encima pues tengamos que decidir, que obligarles a hacer cualquier cosa Hay que ser sobre todo flexible Dentro del mantener al máximo la rutina Manel me está ayudando me está ayudando mucho a cocinar Tu marido, <ríe> días, ¿no? Por ejemplo, <ríe> sí. ¿eh? Sí, sí. el niño, el niño Ah, Manel, el niño, niño. niño Claro, es que, a ver Sí su niño y su marido se llaman igual, por eso al decir Manel, pensé que Manel, su marido, ah, Manel, tu niño te está ayudando a cocinar. Sí, sí, además he dicho otra cosa, he dicho, Manel me está ayudando, no, perdona, mi hijo está haciendo la comida conmigo. Wow. Guau, <coughs> que tiene seis años, ¿no? Tiene seis años, Le se pone un taburete y hace conmigo la comida. Genial, genial, Laura. Bueno, pues esto es un ejemplo, ¿no? De, de cómo mantener esta, estas actividades de una manera saludable y, y además, pues, esto que comenta de hacer un pequeño horario, ¿no? Está muy bien también porque también el niño sabe lo que viene ahora. Bueno, Laura, ahora, si te parece, pasamos a comentar un poquito este tercer punto que está relacionado con eh, mantenernos conectados, ¿no? Esta, esta conexión social tan importante para nosotros los humanos, ¿no? No sé si nos puedes ampliar un poquito esto. Sí, sobre todo nosotros, esta cultura ¿no? que en la que vivimos, que es tan sociable, ¿no? Eh, hemos pasado de, bueno, pues hacer, eh, ir al trabajo, eh, ir al súper, eh, ir al gimnasio. Bueno, estamos siempre relacionándonos con gente, ¿no? Y hemos pasado de, de esto a estar en casa. Eh, ¿Qué cosas buenas tenemos? Tenemos... La tecnología que nos va a ayudar a comunicarnos con, con nuestros familiares, con nuestros amigos, eh, con gente del trabajo, ¿verdad? Bueno, y, y, eh... ¿y, qué, y qué mejor ejemplo de, de esta de esta posibilidad que permite la tecnología que esta reunión que estamos teniendo tú y yo en este momento, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Sí, Laura, sí. en este momento está en España, yo estoy en Italia. Y gracias a, a este medio, eh, pues nos podemos reunir esta mañana para compartir estas experiencias, ¿no? O sea que creo que sobran las palabras ya, ¿no? Exacto, ya está. Qué mejor ejemplo. Ya está, ¿no? Vale, Diana, ahora vamos a hablar del punto número cuatro, que es cuidar de nosotros y cuidar de nuestra familia. ¿vale? El primer punto y más importante es seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para Muy mí importante. es el más importante de todos ¿vale? luego eh, para nosotros seguir la rutina diaria ¿vale? en medida de lo posible eh, todo lo que hacíamos antes se puede hacer mm, a lo mejor con limitaciones pero hay cosas que se puede hacer eh, podemos seguir eh, trabajando desde casa eh, Haciendo las tareas domésticas, podemos estudiar. Yo por ejemplo sigo estudiando, eh, mantenernos en contacto, como hemos dicho antes, con nuestros con nuestros amigos, con nuestros familiares, que eso era, antes lo hacíamos, íbamos a sus casas, ahora lo hacemos eh, mediante el teléfono o mediante las conferencias, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, Ahora también se están creando muchas asociaciones ¿eh? Eh, que se están volcando en, en crear cosas o en... O en... Sí, la, la creatividad, ¿no? Está, está fluyendo en este momento. Exacto, en crear cosas o, o cosas necesarias, que es, como por ejemplo las mascarillas, en hacer mascarillas ¿eh? o... En, en hacer en, en estar en contacto con las personas mayores que eso también es hay una asociación que se llama adopta un abuelo mm. sí, <ríe> no sí. sé si la conoce no, no no la conozco no la conozco pues esta asociación eh, digamos que, que se encarga de conectar a, a, a personas que, que quieren eh, hacerle hacer que las personas que están solas no estén solas, que, que se sientan eh, acompañadas y sobre todo en estos momentos. Eh, tan importante tan duros, en ¿verdad? estos momentos. Y, y de tanta soledad que tienen los, los mayores. Sí. Genial, Laura, me parece genial esto. Y bueno, solo añadir, no sé, un, un último puntito que habíamos comentado un poco antes, ¿no? De esta, esta necesidad de reconocer nuestros sentimientos, ¿no? Y aceptarlos, además, ¿no? Es es una parte muy importante no de no ser tan estrictos con nosotros mismos no que como que uh -huh. tenemos derecho también no a, a, a tener nuestros momentos de, de, de caimiento no porque no somos no somos eh, unos seres que, que siempre estamos iguales no eh, vamos uh -huh. cambiando nos vamos adaptando verdad entonces bueno y no cada y cada quiero añadir solo que cada uno lo va a hacer de una manera diferente o sea unos eh, les ayudará, a unas personas les ayudará a conectarse con los demás, hablar de sus sentimientos, y a otros, a lo mejor, escribir un diario. Correcto, correcto. O sea que al final se trata de eso, ¿no? De buscar la forma que, que se adapte a nosotros mismos para poder expre, expresar estas, estas esas sensaciones que vamos teniendo, ¿no? Pero bueno, esto Exacto. ya no solo en, en situaciones como esta, sino en general en la vida es súper positivo, ¿verdad? A, a hacer esto, esta práctica bien diana como punto número 5 vamos a hablar de relajarnos y cómo hacerlo es necesario relajarse en estos momentos y para ello tenemos muchas formas de hacerlo como por ejemplo eh, con la respiración técnicas de respiración yoga también es muy positivo Exacto. Hacer un poco de ejercicio en casa también nos va a relajar. Yo, por ejemplo, aquí en casa estamos haciendo, abrimos la puerta de aquí detrás y abrimos sí. otra que hay en, en una de las habitaciones y, y damos vueltas. Pues cada día hacemos cinco kilómetros claro, corriendo. Sí, sí, crear un, un circuito en casa. Sí, sí. Además, el hacer ejercicio aeróbico ayuda a eliminar esa rabia que a veces tenemos. Es un, es un, el ejercicio aeróbico va muy bien para, para eso y nos va, a, nos va a evitar también que, que, que entremos en, en, esas, en esas sensaciones negativas que, que aparecen en estos estados. ¿no? Además vamos a crear endorfinas y vamos a, a crear un estado de ánimo más positivo sí sí bueno y además eh, hay, hay algo un elemento muy importante en estos días no intentar intentar mantener el humor no exacto y, y de eso estamos llenos en los grupos de whatsapp eh, nos enviamos continuamente memes verdad y vídeos de la gente es muy creativa es curioso verdad que, que durante en eh, tiempos que son así difíciles. Sí, sí, sí. Y, y, y yo agradezco muchísimo esa, ese ingenio, ¿no? porque también es, es necesario, es necesario reírse. Aunque estemos eh, tristes, aunque estemos, sintamos miedos, eh, reírse nos va a ayudar muchísimo a superar todo esto. Eh, una gran, gran herramienta, sí, sí, sí, sí. Y, y bueno, Laura, aquí también, bueno, he visto que, que eh, tenemos unas grandes eh, opciones online, ¿no? Gratuitas estos días, ¿no? Que, que muchas que ya existían, uh -huh. pero que no, no nos habíamos dado cuenta porque no teníamos tiempo para mirarlo, ¿no? Exacto, mira, tenemos eh, conciertos. Eh, ayer teníamos un concierto de Estopa en Instagram, y a la misma hora también teníamos el, una actuación del Circo del Sol. que nosotros optamos por esa opción por el niño y la verdad es que estuvo muy bien luego hay entradas a museos museos que no has visitado en la vida no yo no sé si has hecho tú alguna visita un museo no, de estos virtual no he hecho pero sí que tengo el enlace que me han pasado con muchos museos eh, virtuales eh, o sea que excelente o sea hay muchas muchas opciones no para para poder intentar relajarte y sacar un poco la, la mente ¿no? de, de esta situación ¿no? y ya diana para concluir y finalizar en esto en transmitir que, que esto no es eterno eh, esto se ha dado es una situación temporal pero pasará que aprendamos a valorar en todos estos momentos que, de superación que estamos teniendo, eh, de vernos como personas adaptativas, que nos estamos adaptando a una situación dura. Y, y a pesar de ello, pues eh, que intentemos tener eh, lo que hemos dicho: humor, optimismo, eh, todas eh, fuerza, exacto, en todo, todo aquello que nos provoca el miedo, ¿eh? Sí. intentar rebatirlo sabes como un poco para superar ¿no? en todo todo esto porque si nos quedamos ahí anclados en, en, el, en el miedo no saldremos adelante entonces eh, sí está ahí el miedo pero también hay otras cosas que nos van a llevar nos van a hacer causar la situación eh, de, de una forma eh, más llevadera y que, sí, Laura, y que o sea, lo vamos a conseguir da, da, lo darle, vamos a conseguir entre todos lo conseguimos, entre todos entre todos sí sí o sea es muy muy importante esto que dices no darle la vuelta no mirar mirar la parte positiva aunque cueste seguro seguro lo podemos hacer exacto como hemos dicho es per permitirnos ese ese miedo pero darle la vuelta vale Laura pues nada Muchas gracias por, por compartir hoy con nosotros estas reflexiones tan, tan importantes. Gracias a ti. Y bueno, nada, hasta un próximo vídeo. Placer. En estos momentos es difícil relajarse, pero vamos a conseguirlo. <risa> Otra vez, espera, ¿vale? Voy, voy, voy, voy. Voy. Voy a relajarme. <ríe> Por ejemplo, el, con respiraciones profundas, eh, con el. <ríe> esta, con la eh, esa, <ríe> levantando la caja torácica. Bebiendo agua, con respiraciones profundas, con yoga. Sí, pero tú. Tú, tú sigues, sigue. Es que te estoy mirando. Exacto. Tú sigues. Entre una no, no pista. No, vale, no voy a hacer no, eso. Hazlo, no queda bien, no queda bien. Que, no, queda muy bien. Queda muy bien. Vale, pero, pero sigue, porque si paras no podemos seguir. Vale, Diana, como punto número 5, <ríe> que te estaba riendo. Lo siento, lo siento. Parece que no te lo tomes en lo serio. Siento, lo siento. No, no pasa nada. <ríe>